Nuestra premisa, lo instrumental, es político. Desde esta base, como trabajadores y trabajadoras de la comunicación comunitaria, nos proponemos el desafío de incorporar tecnologías libres y accesibles, basadas en esquemas de poder distribuido. Bien sabemos que los medios comunitarios cumplimos un rol clave para la articulación y la visibilización de las problemáticas territoriales, mientras crecen y se diversifican las organizaciones y los movimientos sociales y su injerencia en la vida pública. Pandemia mediante, en los últimos años asistimos al crecimiento y la multiplicación de plataformas y redes sociales para la producción y circulación de mensajes. Estos espacios crecieron en diversificación, formas de acceso, apropiación y repercusión en las instancias públicas y políticas. En este contexto, las organizaciones y los movimientos sociales nos vimos motivados y, en muchos casos, obligados a adoptar nuevos lenguajes mediados por tecnologías para desarrollar nuestros objetivos, desplegando estrategias de comunicación con nuestros públicos y audiencias. Desde la radio, que comprobamos mantiene una influencia fundamental en el trabajo territorial hasta la producción audiovisual, la diversidad de formatos y reglas cambiantes nos demanda un aprendizaje activo y constante que excede al simple acceso como usuarios y usuarias. Apostamos a tomar las redes y convertirnos en espacios de construcción libre y colaborativa. Territorios Entramados, un recorrido para enredarnos y desenredarnos. Vivimos cotidianamente a las nuevas tecnologías como potencia y límite de nuestras propias capacidades. La apropiación técnica de algunas herramientas es compleja y muchas veces nos confrontan a lógicas y narrativas ajenas a nuestras regiones y objetivos. Nuestro desafío es poder enfocar las producciones desde nuestros propósitos, superando las lógicas comerciales del consumo, utilizando estéticas y narrativas propias dentro de cada medio y de cada formato. Con la sombra del uritorco sobre nuestras cámaras, desde Cooperativa de Trabajo Viaraba de Capilla del Monte, abordaremos estas problemáticas a través de las mismas redes que nos proponemos pensar. Con el aporte del Fondo de Financiamiento para Medios de Comunicación Audiovisual del Ente Nacional de Comunicaciones, nos proponemos en estos ocho encuentros trabajar potenciando la producción de mensajes y el desarrollo de estrategias de comunicación en redes. Por otra parte, pondremos el foco constante en la creación de diversidad de contenidos a variados formatos, radial, multimedial, audiovisual, reflexionando sobre los modos y las búsquedas de difusión de problemáticas territoriales de la región desde una perspectiva comunitaria. ¿Nos adentramos juntos en estos territorios entramados? En este primer encuentro nos vamos a centrar en el mensaje que queremos comunicar en los entramados de las redes sociales. Será clave afinar, identificar, pensar lo que queremos contar desde nuestras organizaciones. Quienes estamos en el rol de comunicación institucional de un proyecto siempre tenemos como referencia los objetivos. Pero, ¿qué particularidades tiene cada instancia? ¿Cómo contar algo que estamos preparando, algo que hicimos o algo que necesitamos? Para esto, vamos a concentrarnos un poco en el mensaje antes de pensar en sus adaptaciones a cada medio y a cada red. ¿Vamos? Cuando pensamos en mensajes para compartir, tal vez pueda servirnos como estrategia tomar los aportes de género periodístico para pensar estos contenidos. Tomemos, por ejemplo, la noticia como referencia. Sus componentes pueden servirnos para planificar y redactar mensajes, siempre sabiendo que cada red social tiene su propia lógica y debemos hacer adaptaciones. Ya sea que conozcas o no estos conceptos, vamos a tomar el género clásico de noticia. Decimos que una noticia es un mensaje que importa especialmente al receptor. Es decir, que cuando la elaboramos, anticipamos un interés. ¿Hasta acá te suena? Exacto, es pensar en el público. Pero, ¿en qué público? Pensamos siempre en el público más amplio posible, dentro de las diferentes cercanías o intereses comunes con nuestras organizaciones. Es por esto que una definición clásica de noticia apunta al relato de los hechos cuando se combina con una o varias de estas opciones. Afecta a muchas personas, Ocurre en un territorio común o conocido Resulta curioso Es bastante reciente Afecta directa o indirectamente a la comunidad Cuando compartimos contenidos en nuestras redes sobre nuestros espacios buscamos del mismo modo interpelar o sumar el interés de los receptores es decir, que hay una relación de mediación entre lo que ya es de interés del público y lo que queremos que se convierta en su interés. A la hora de la redacción o construcción de este mensaje, ¿qué tenemos en cuenta? Elementos similares a la redacción de noticias. Si tomamos la vieja escuela periodística norteamericana, tendemos como referencia la 5W, es decir... El mensaje debe responder a estas cinco preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? La W es por cómo se escribe en inglés. Una sexta pregunta puede agregarse si tenemos más espacio. El cómo, aunque la extensión no siempre está presente en las redes. Otros elementos con referencias también de formato pueden ser un buen título que llame la atención, una imagen que grafique el contenido, datos suficientes y precisos, pistas para ampliar la información, datos de contexto. Ahora bien, estos datos que son una descripción más técnica de la construcción de un mensaje son siempre utilizados para compartir también una mirada del mundo, una perspectiva y también un posicionamiento. El mensaje, o la noticia objetiva, dicho en otros términos, no existe. Siempre se nos cuela algo de nuestro modo de ordenar, priorizar y desear el mundo. Porque el lenguaje en sí es una forma de construir realidades. Para ayudar en el análisis, usaremos la comparación, tomando ejemplos de publicaciones vinculadas a un mismo tema. Veremos diferencias en la presentación temática y en el énfasis que hacen los medios sobre uno u otro punto. Vamos entonces a meternos de lleno en algunos ejemplos para graficar estos principios de construcción del mensaje y las formas en que se construyen los sentidos. Las venas abiertas de la autovía. Como vemos en este ejemplo, se recurre a una referencia de otro texto, muy conocido socialmente, alterando alguna de sus partes. El título del libro de Eduardo Galeano, sobre el extractivismo y la explotación en América Latina, las venas abiertas de América Latina, se cambia con una palabra para vincular el contenido del libro con el caso específico de la autovía. Se trata de un recurso que funciona especialmente para aquel público que conoce el libro y que generalmente adhiere a la mirada de este contenido. Esto hace que el título ubique rápidamente al lector en la posición de la publicación, generando empatía y disposición a la lectura. Podemos decir además que no es un título que busque llegar a públicos nuevos. Título de la nota Autovía Punilla. Hablan de llegar al hospital pero no hay ni ambulancias. En este ejemplo el título está compuesto por la temática y una cita directa. Esto permite identificar que hay palabras directas y fuentes a las que acceder en el contenido. La forma en que esta publicación toma posición es a través de la selección de cita, aunque no necesariamente el medio expresa acuerdo con la declaración, sino que pone en agenda la temática y expone de modo abierto a la persona citada. A diferencia del ejemplo anterior, el foco está puesto en los argumentos que circulan socialmente en el Valle de Punilla, en medio de la discusión por la autovía. ¿Habrías elegido otra cita para este texto? ¿En qué hubiera cambiado el sentido general de la publicación? El gobierno de la provincia concluyó la audiencia por la autovía Punilla y las asambleas se declaran en alerta. El título en este caso busca marcar dos posiciones antagónicas. Podemos observar que pone en primer lugar al gobierno y que utiliza como imagen destacada a una funcionaria provincial. En el contenido de la publicación no se menciona la discusión acerca del impacto ambiental ni la confrontación de las partes. Visto a modo rápido, tomando solo los paratextos del título y la imagen, pareciera que la discusión no incluye otros elementos, además de la construcción en sí de la autovía. Título de la nota, la autovía de Punilla ya tiene licencia ambiental y podría ser licitada este año. En este titular, los grandes ausentes son los reclamos que públicamente atraviesan el conflicto de la autovía. La decisión tomada es referirse exclusivamente a las etapas del procedimiento. Una licencia técnica es otorgada y los pasos que siguen a continuación. En segundo plano, al final de la bajada, el medio agrega grupos ambientalistas insistirán en el rechazo. A través de la imagen se refuerza la idea de la construcción en marcha. Punilla da otro paso en la nueva autovía. Este último ejemplo propone un posicionamiento más marcado a través de la titulación se refuerza la idea del avance asociado a una idea de positividad y progreso. En este caso, el sujeto principal es despersonalizado, hablamos de punilla. No hay referencias de sectores, conflictividad o disidencias. Como elemento descriptivo, la foto incorpora al vicegobernador y a quienes formarán parte de este financiamiento, vinculando al funcionario a la representación del valle. La bajada es netamente descriptiva, lo que aparece como un intento de objetivar la noticia con datos. Manos a la red. Este taller está pensado para que podamos avanzar conjuntamente en la ejercitación de todo lo trabajado. Para este encuentro proponemos dos ejercicios. Ejercicio 1. Buscar en los medios de tu entorno una noticia vinculada a las problemáticas que trata tu organización. Analicemos. ¿Qué tipo de presentación hace de la noticia? ¿Prioriza alguno de los sectores involucrados? ¿Quiénes tienen voz directa en el mensaje? ¿Quiénes tienen voz indirecta? Ejercicio 2. Tomemos ahora un evento, una noticia o una situación que queramos difundir de nuestro colectivo. Vamos a jugar con la escritura tomando como variables estos elementos. Puede ser un título de máximo de 12 palabras, un título de 5 palabras para una placa gráfica acompañado por otro de máximo 8 palabras para la descripción de YouTube, una secuencia de 5 oraciones que contarán la noticia en 5 placas de Instagram, un texto de 2 párrafos para un medio de otro tipo como un blog o una página web con el mismo contenido.